Hola, ¿cómo están? En la clase anterior, no sé si recuerdan que estuvimos charlando un poco eh, de cuáles son los mecanismos que tiene el páncreas en su función endocrina para poder controlar la glucemia y por lo tanto controlar el metabolismo celular. Bueno, ahora lo que a mí me gustaría que hagamos es un ejercicio de ver cómo, si ese mecanismo fisiológico se altera, ¿sí? puede dar origen a una de las patologías más prevalentes que es la diabetes se estima que alrededor del 10% de los argentinos son diabéticos, o sea que de alguna manera es una patología y son un grupo de pacientes que ustedes los van a ver a diario a medida que empiecen a trabajar. Entonces la idea es que empecemos a razonar cómo ese déficit de insulina va a afectar el, digamos, el metabolismo de esos organismos. La idea de este video es que ustedes puedan comprender ¿Cómo? Cuando un mecanismo fisiológico se altera, el organismo va a intentar compensar ese mecanismo ¿sí? alterado intentando ponerle parches. ¿sí? Pero no que ustedes comprendan la patología eh, como un todo, porque esto, esta materia se llama fisiología y trata de cómo funciona normalmente el cuerpo humano. Lo primero siempre es definir de qué vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de diabetes vamos a hablar de una patología, o en realidad un síndrome clínico. Acuerden que un síndrome eh, se compone de distintos signos y síntomas. ¿sí? Un síndrome clínico que tiene una característica en común, sea cual sea su causa. Esa característica en común es que los, los niveles de glucemia en ayunas son mayores a 126 miligramos por decilitro. Recuerden que los valores normales eran entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Ahora esta patología se puede dar principalmente por dos cosas. La primera, que es la que nosotros llamamos, nosotros llamamos diabetes tipo 1, o diabetes de la persona joven, o diabetes del niño, o diabetes insulino requiriente, no lo decimos por el momento de la vida en el que aparece, que por lo general suele ser en los niños o en los adultos jóvenes, Sino lo caracterizamos porque estos pacientes requieren insulina desde el inicio de su tratamiento. ¿Y eso en qué se fundamenta? Es que hay distintos anticuerpos que actúan sobre las células del islote de Langerhans y lo destruyen de alguna forma. No los anticuerpos, sino el sistema inmune. Al destruir el islote de Langerhans, piensen qué es lo que va a pasar. Ese paciente no va a tener insulina. ¿Qué es lo que sucede con ese paciente que no tiene insulina? Bueno, en primer lugar la glucosa no va a poder entrar a las células. Entonces si no puede entrar a las células ni del músculo, ni del tejido adiposo, ni del hígado, lo primero que va a pasar es que se gasten los depósitos. Una vez que se gastan los depósitos, el músculo empieza a degradar materia prima que hay en su interior, que pueden ser proteínas e incluso la glucosa que él mismo genera. Entonces, si degrada proteínas, sus propias proteínas, lo que va a pasar con ese músculo es que se debilite, se adelgace y pierda fuerza muscular. Después, por otro lado, ¿de qué otro lugar puedo sacar energía del tejido adiposo? Me robo la energía del tejido adiposo. El paciente va a adelgazar un montón. Entonces, pienso en una cosa: el músculo se debilita, el tejido adiposo va desvaneciéndose de alguna manera, porque se empieza a degradar todo. Y encima ese paciente tiene un montón de glucosa dando vueltas por la sangre. Cuando nosotros le hacemos una prueba de laboratorio, vamos a ver que tiene de entre 300 y 500 miligramos por decilitro eh, de glucosa en sangre. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, de alguna forma las células se mueren de hambre en la abundancia. Ese sería como el, el ejemplo perfecto para la diabetes tipo 1. Entonces, cuando el paciente viene a la consulta, va a estar claramente adelgazado, se encuentra muy cansado porque sus músculos no pueden abastecer digamos, esa fuerza muscular, o sea, no, no pueden desarrollar fuerza muscular y, no, y digamos de alguna forma sus células tampoco tienen energía porque la poca energía que pueden obtener es, la sacan digamos, de, del metabolismo de otras proteínas o de otros ácidos grasos y no de los hidratos de carbono. Además de todos esos pacientes van a hacer mucho, mucho pis. ¿Por qué? Porque la glucosa, recuerden que se filtra por el riñón, pero cuando sobrepasa determinados niveles de glucosa en sangre, no se puede reabsorber más. Entonces, si hay glucosa en la orina, esa glucosa, por una cuestión osmótica, atrae agua y esa atracción de agua hace que el paciente muchas veces orine 3-4 litros de orina por día. Entonces, el paciente va a estar claramente deshidratado eso genera daños en los riñones. Y como va a estar deshidratado, va a tener mucha sed. Y a su vez va a tener hambre, porque sus células recuerden que se están muriendo de hambre en la abundancia. Entonces, de alguna forma, ese paciente, que en general les recuerdo que va a ser joven, va a tener una cosa que se llama polifagia, que es que come muchísimo, pero no engorda. Polidipsia, que es que toma mucha agua y sigue teniendo sed. Poliuria, que es que orina muchísimo. Además va a estar adelgazado y obviamente, como va a ser un chico joven, probablemente tenga problemas de atención eh, y mucha astenia o mucho cansancio. Es un chico que duerme mucho, el chico diabético. Esos son los signos de alerta más importantes. El diagnóstico lo hacemos con una prueba de laboratorio. Le sacamos sangre y vemos que sus niveles de glucosa están por las nubes. Y obviamente el tratamiento es reponerle lo que ese chico no tiene, que es insulina. Entonces, ellos arrancan su tratamiento directamente inyectándose insulina. Y lamentablemente ese tratamiento es de por vida y tiene que venir acompañado de una conducta muy rigurosa en cuanto a la alimentación y a la actividad física. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que saber muy bien qué va a comer para pensar qué cantidad de insulina se va a administrar. Que eso es algo que lo hace el cuerpo. Uno no piensa qué cantidad de insulina va a liberar. El cuerpo la libera a demanda. Con bueno, estos pacientes que no la pueden liberar por sus propios medios van a tener que pensar qué comer para poder después inyectarse la insulina. Por otro lado, la otra entidad clínica es la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto que anteriormente se la llamaba no insulino requiriente. Hoy en día se dejó de utilizar esa denominación porque a la larga se ve cómo estos pacientes suelen necesitar insulina. ¿Por qué pasa esto? De alguna manera, eh, digamos, estos pacientes van eh, adquiriendo hábitos que no son saludables a lo largo de toda su vida. Entonces, por lo general, cuando llegan a los 40 o 50 años, muchas veces antes, ya son obesos, hipertensos, puede que tengan problemas cardíacos, pero principalmente lo que prima acá es la obesidad central, que es la obesidad que se centra, digamos, en el abdomen, que esa grasa se sabe que es muy mala porque genera señalizaciones en el organismo que no digamos que son, van en detrimento de la salud del paciente. Y esos, ese, digamos, esos triglicéridos tan aumentados que tiene en la sangre debido a su obesidad, empiezan a ocupar distintos lugares. Y uno de esos lugares que ocupan es el lugar al que se pega la insulina en sus receptores. ¿Vieron cuando hablamos de los receptores tirosinquinasa Bueno, los triglicéridos se meten ahí y compiten con la insulina por ese puesto. Al competir con la insulina como son tantos, los triglicéridos que andan dando vueltas, no dejan que la insulina actúe, por lo tanto, la glucosa no ingresa a la célula. Y pasa un poco lo mismo que con el paciente que describimos anteriormente, que el diabético tipo 1, va a tener poliuria porque va a tener mucha glucosa dando vueltas, eh, entonces va a orinar mucho, va a tener polidipsia, es decir, eh, va a tener muchas ganas de tomar agua por esto mismo. También va a tener polifagia, pero en este caso, porque va a seguir teniendo hambre el paciente, pero en este caso, por lo general, siempre hablamos del caso tipo, por lo general es un paciente al que le cuesta mucho bajar de peso. ¿Por qué le cuesta tanto bajar de peso? Porque obviamente su, digamos, en su organismo lo que priman son los ácidos grasos. Entonces. Le va a costar un montón bajar de peso porque aparte tiene un montón de glucosa dando vueltas y, como dijimos anteriormente, lo que hacía la insulina era guardar todos esos ácidos grasos dentro del tejido adiposo. ¿Qué es lo que pasa con este paciente y por qué no suele requerir insulina desde el principio? Porque su islote de Langerhans todavía está funcionando correctamente, no sé si correctamente, pero todavía funciona, por lo menos un poquito. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué digo que por ahí potencialmente lo que, se puede, lo que puede llegar a pasar es que requieran insulina? Al principio, uno lo que hace es tratar de hacer que esa célula del islote pancreático desencadene su potencial de acción. Entonces, con un fármaco se bloquea ese receptor de potasio del que habíamos hablado hoy, y se desencadena el potencial de acción y la insulina se libera. Ahora, con el correr del tiempo, el páncreas como se da cuenta que esa insulina no es suficiente, empieza a liberar, empieza a funcionar mucho más. ¿sí? Empieza a liberar insulina en mayor cantidad. Cuando libera insulina en mayor cantidad, ¿se acuerdan del péptido C? Ese péptido de conexión que habíamos dicho que también se liberaba la sangre. Empieza a rodear de alguna manera él y otros péptidos también que se liberan. Empieza a rodear de alguna manera el islote de Langerhans y ese islote queda como encarcelado. Entonces la insulina ya no puede salir de ahí adentro. ¿Qué es lo que pasa con esos pacientes? De alguna manera se convierten en un diabético tipo 1. ¿Por qué? No se convierte en un diabético tipo 1 en realidad, pero sí en cuanto al tratamiento. ¿Por qué? Porque esa insulina ya no puede salir de esos islotes. Siempre va a haber alguno que va a estar liberando un poquito de insulina todavía pero el islote se empieza, digamos, a fibrosar todo a su alrededor y ya la insulina no puede salir. Entonces, al no poder salir, ese paciente va a requerir insulina igual que el anterior. Obviamente, siempre que hablamos de estos casos, lo que nosotros siempre decimos es que hay que prevenir este tipo de patologías. El, el diabético tipo 1, lamentablemente, no se puede prevenir. Es algo que viene de herencia genética. El diabético tipo 2 tiene una acumulación de dos cosas. Una es la herencia genética la otra es la obesidad y la otra son los malos hábitos de vida entonces lo que uno siempre recomienda es el inicio de la actividad física a edades tempranas y además de eso eh, digamos de alguna manera también fomentar la alimentación saludable desde que los chicos son chiquitos bueno espero que se haya entendido eh, siempre recuerden que además de, digamos, de estos videos ustedes tienen la instancia de la clase para consultarnos cualquier duda que se les genere eh, y obviamente siempre Además de estos videos, no olviden de consultar a los libros que les proponemos o que les acercamos en las clases. Porque digamos, estas clases sirven como para, como para dar un marco de lectura a lo que nosotros después vamos a ver en los trabajos prácticos y que podamos conversar con un poco más de conocimiento sobre los distintos temas. Muchas gracias.